Jojito se va a hacer un tatuaje, ¿eh? que lo va a hacer el pequeñito de los lordas, ¿vale? A ver qué se va a hacer el capullo labio, este. Labio, labio, porque si no queda muy feo. ¿Qué te va a hacer, hoy tú? Hombre, pues mira, te voy a decir una cosa. Ayer fue el, el estreno de la 23 película de mi serie de películas favoritas. Entonces no hay nada que me tengo que hacer, es que me lo tengo que hacer. Como dice tu padre. Tengo, tengo que, hacerlo, el... que hacerlo, hay que hay hacerlo, hay que hacerlo. Y entonces cualquiera que me conozca sabe lo que me voy a hacer. Vamos a empezar a enseñaros cómo se empiezan los tatuajes, ¿vale? David nos va a enseñar cómo él hace su plantilla y nos va enseñando su trabajo. Bueno, David, comenta. Bueno, vamos a comenzar a sacar diseño, el diseño. que nos manda este hombre de 07 y vamos a ver tamañito, ¿vale? <ríe> Bueno, pues ya tiene el diseñito, ¿no? Ya está. David, qué le vamos...? ver se lo vas a poner al capullo este. Sí, sí, sí un pegadito, ¿eh? tres piernas. <risa> David, <risa> empezamos a ya empezar con empezar, el trabajo. Vamos ¿no? a meterle caña a este hombre, ¿no? A, a ver. ver si le ha dado lo caído un poco. Yo hacía sí, mucho tiempo que yo. no me da Las cosas como son. A ver a ver qué es lo que siente de primera impresión, ¿no? Vamos a empezar por los cero. Sí. <risa> bueno, a ver. Venga, eh. <risa> ¿Con qué edad empezaste tú a coger a tatuar a personas? Yo empecé en el mundo del tatuaje a iniciarme a los 15 años. La primera vez que tatué fue con 16. Hace, hace ya 8 años, ¿verdad? Claro. ¿Qué tatuaste David? ¿Qué tatuaje <risa> mí, que fue tu primer tatuaje? Eh, fue el nombre de la hija de un colega nuestro. ¿Cómo me Enérgico. ¿Qué dice? Y se le dice arriba del trasero, <risa> en la zona lumbar y no alto. Dios, no me lo que duele eso. Sí. M más que dolor, el, el cachondeo por el chaval, porque era muy carismático y, aparte, porque mi padre y mi hermano me dejaron solo. Tenían que tatuar ellos y me dejaron una habitación aparte y yo empecé a tatuar al chaval. Sin guía ni nada. A lo loco, a lo loco. No me diga, ¿sí? O uno sabe cómo tirar la piel ni ¿sí? nada. Claro, yo anteriormente había empezado a tatuar, pero en piel sintética, que sí, es una camina acuerdo, de goma. Yo me acuerdo. Sí, ¿no? Y no tiene nada que ver con la piel. Bueno, Dalí, tú esto lo has vivido toda tu vida, desde chiquitito has vivido lo del tema de tatuaje, porque claro, viendo a tu padre, viendo a tu hermano ¿tú? y a ti siempre te ha llamado la atención esto, ¿no? A ti te gusta esto, ¿verdad, David? Sí, realmente siempre me ha gustado. Lo que pasa que ya andando en la adolescencia eso, como que perdí un poquillo el, el interés, ¿sabes?, por ser tatuador. Pero ciertas cosas me llevaron a esto, claro. ¿sabes? Y como lo tenía a mano por mi padre y tal, le metí caña. No pasa por dejar de estudiar. Bueno, nunca es tarde. Los estudios nunca es tardo. Tarde. Tarde. todo en su momento. Claro, tío, muy bien. Pero vamos, de chicos vamos a tener un interés enorme en tatuar. La verdad. A mí me llama la atención la relación que tiene vuestro padre con, con vuestros hijos, que más que a ellos los trata como colegas, ¿verdad? Y como. Sí, la verdad, tío, En sí. una relación bonita, me parece, porque totalmente confianza en todo, tío, y después que él, o sea, mucha cancha, tío, en todo, ¿verdad? Sí, la verdad que es como, es como un amigo, un padre amigo, ¿sabes? Eso es muy un casa regido por ser el típico padre, ¿no? De, de privarte de esto, si te gusta o no. Él no, él siempre me apoya en todo. ¿En todo? Sí, Qué siempre bueno. que sea bueno me apoya. Gracias. Soy Somos artistas eh, y llevamos el mismo rollo por. Como... Claro, tío. Eso es lo bueno tío. también. Hombre, eso es muy importante. Ya yo hubiese seguido a lo mejor. Por otra vía. A lo mejor <ríe> te tuviste, hubiese eh, corregido. Claro, claro, ahí ya hubiese sido de padre duro. Pero que va si te soportamos bien con nosotros. La verdad. Claro. No nada. Tienes más mala cara tú de los pollo de. ¿eh? Nada, nada. Aquí me está tatuando mi colega David. Sí. ¿Y la duele? La duele. Está disimulando en verdad. La verdad <risas> no me el no culo muy cogido. <risas> sí, sí. sí. ¿cuánto <risas> tiempo ha sido lo máximo que has estado tatuando sin parar? ¿En una sesión? Sí. Lo máximo fueron 12 horas. en una convención, la primera convención que fue. ¿Qué dices, tío? Estaba tan saturado no me pegué todo el día entero, nada más que paraba para comer. Y ya lo último, de la saturación tan grande que tenía y que vea que se me iba un montón de tiempo y tal, yo me agobiaba, ¿no? Yo soy muy perfeccionista y me gusta tener todo ahí a regla. Yo no voy a terminar esto lo otro. Me harto vez. ¿Qué dices, La primera vez que tatuando me puse un poco creepy. Me pasó por la presión de. ¿Y qué tal te fue? ¿Bien? Bien, bien, la verdad. Seguí mi rollo ahí. Dobladita, laitas, ¿no? La línea un va, era lo último ya. No, ha muy bien, Sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Hostia! Me voy Carlos. Carlos. ¡Carlos! ¡Carlos, vente, ven, que te voy a hacer una preguntita! Está has aquí con ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa ¿Cómo va todo? qué? ¿Qué yo? tú todavía no me has tatuado. Siempre me has tatuado tus niños, tío. Tú confías mucho en tus niños, tío. Increíble. Nunca me has tatuado, tío. Siempre me han tatuado, primero Carlitos y ahora los David. Oh, ¿Tú qué le das tú al niño, tío? Yo les doy, la, como, les doy la, como les doy la... decía Gabriel León, que en todo descanse, los gérmenes. En vez de los gérmenes. Los gérmenes, los gérmenes. Eso es lo primero que se le da a los niños, para que salgan. Y después, pues, na, tío, confianza y... Yo creo que he sido siempre un buen profesor. Me ha gustado... Me ha gustado siempre enseñar a los demás, tío. tanto a la guitarra como... Como a todo lo que es, está este relacionado con el arte, ¿no? todos los consejos que pueda dar, a, sobre todo a mis hijos, ¿no? que son los que más se llevan, la parte más artística y todo esto, se los, siempre recomiendo cosas o algo de esta forma. Ya me pregunto a poco, porque el, el que lleva ya el tema ahora mismo de lo que va a ¿no? nosotros ya, como, como hablaba antes, Carlos, Carlos y yo, mi hijo mayor, nos dedicamos a, a otro arte, también bonito. Pero no, no obstante volveremos a, a tatuar. Porque hay una, una, una cosita que tenemos ahí que la verdad que es bonito, pero con el río que tenemos con los pedidos, para Estados Unidos, para esto, para, para todo, ¿no? Para todo lo que es Europa y, para, y fuera de Europa. Todos los pedidos no los los quiero tatuar. Pero una cosita que me gustaría. No David, ¿Qué a mí pasa, te gustaría hacer un futuro, seguirás tatuando o, o tatuando afuera, como lo ve tú esto. Hombre, yo me había dispuesto de, de coger y, en un futuro y me afuera a tatuar, ¿sabes? Sí. Y poder po, viajar, conocer gente, aprender de ellos también. Y, y claro, pero. Como está aquí enganchado, estoy día currando y no tengo tiempo para nada. No claro. puedo saltar poquito a poco. <risa> la hipoteca y potencia, cosas que no. claro, Mi madre vive Son aquí, cosas que nos atan. <risa> pero, pero bueno, yo tengo la esperanza y yo sé que nos va a vivir. Claro que sí. Claro que sí, que sí. sí nos vamos. Ustedes seguro, eso, mi vamos. A mí sí. me gustaría... De... Por una parte no me gustaría porque tengo muchas cosas aquí, muchos amigos claro. y todo, pero... desgraciadamente aquí en Ceuta no se puede... O sea, con los tatuajes en un momento en se puede vivir. Pero con lo nuestro tienes que pirarte de aquí no, y no compras los monstruos. Aquí no se puede crecer como artista. No Son no. una pena, ¿eh? Sí. Qué, qué pena tiene que todos hemos hablado. Aquí estamos estamos hablando. No ayuda, Da ayuda a los artistas. Yo llevaba antes también el tema de las carrozas, me quitaron del medio, no sé por qué, me quitaron del medio y llamaron a gente de afuera. Es lo que tira aquí. O sea, aquel artista que es de la tierra no lo miran como el artista de afuera. Ya puede ser artista de afuera un, un mamarracho en el sentido de que en comparación con otros artistas, porque aquí hay mucho arte, seguro, ¿eh? hay muchos artistas, ¿eh? hay muchos, estamos haciendo todos, hay muchos. Pero aquí pues no sé, se estira eso. O, o que nadie es profeta en su tierra, como se dice, o no, no lo sé, el sentido no lo sé. Pues yo estaba hablando hasta con el alcalde, en persona con él, para hacer proyectos y nada, nada, nada. Bueno, David, tu hermano ya no tatúa, tu padre tampoco. Ahora le han dado por hacer las esculturas a 1-1 uno, uno y a 1-6. Tú también le meterías mano a eso, ¿verdad? No te rías, no te rías, en ¿verdad? ¿no? <ríe> sí, la verdad es que sí. Además, tengo maña para ello, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora si sí, yo le he metido mano. que le he metido mano? Ha sido para echar una manilla en algo, ¿sabes? Que le haya faltado. David, esto lo puedes hacer tú y lo he hecho. Pero, a asciende una obra mía, no, no he tenido. Pero yo sé, tengo la certeza de que lo puedo hacer bien. Sí, porque se si te ve muy detallista, David. Sí. y Entonces estas cosas, paciencia, paciencia del abuelo relojero, que ahora había dado he todo. Eso, claro. La de la claro la de la y aparte... Hey, no de... el bisabuelo! ¿Te fue inventó El tú a la abuelo, También, es verdad. El abuelo, Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? nosotros? ¿Eh? Cuenta, cuéntame algo, cuéntame algo. Era Da Vinci de Ceuta, sí, mi abuelo. Eh, mi abuelo, mi padre me contaba de él, pues yo lo conocí... ya Yo era muy chiquitito, pero... Pero mi abuelo me contó, mi padre, que hizo un teclado de iglesia, tallado la, la, las piezas, o sea, las teclas, tallado todos los pitos que lleva tan grandes, y mi padre le daba el fuelle era un fuelle iba con unos mecanismos de fuelle de aire y hizo el, un órgano para la catedral que fíjate tú si hay poca cultura aquí que tiraron el órgano entero que hizo mi abuelo para descubrir una ventanita así de chiquitita y poner después un casio un órgano casio, o sea que tú imagínate pero mi abuelo mira pintaba eso era papel eso era, ahora pintaba con Cogía tinte del hogar, en esa época había mucha hambre, no había, tanto, no había dinero. estaba con tinte del hogar, con azule, azulina, algo que le echaban a la ropa que me costaba mis padres. Eh, tiza, y te hacía un cuadro realista y tú decías, oh, ¿cómo podía hacer un barco pirata, por ejemplo? En la mar, con los colores sepia, eso, como si fuera una fotografía, tío. Le gustaba mucho Julio Verne, o sea, era un eh, inventaba cosas. ...inventó unos barcos que hizo de vapor, y que por visto se le perdió un barco una vez y se lo trajeron unos rusos, tío. Y encima le cobraron por traerse Se le perdió un barco de vapor que hacía maquetas Y le metía mano a, a, a todos los que fuera también relacionado con el arte. Eso de, de artista, una saga de artistas, de abuelo. Joder, tío. Curioso, eh, tío. Eh, curioso. ¿Eh? Eh, curioso. la bici de Cielo de Ceuta, tío. Hablar de mi abuelo, pero que algo algo súper, súper, mmm, súper importante y que flipando lo que voy a contar. Mi abuelo se fue a Alemania, vale, se fue a Alemania y empezó allí pues, a trabajar sus cosas, a vender diseño y esto. Bueno, y yo puedo decir una cosa: yo no lo pude ver, pero mi padre sí lo vio. Mi padre, mi abuelo fue el que inventó la guitarra de Don Martín, la que lleva el Zeppelin, exactamente, sí. Él cogió, hizo la patente de la guitarra entera, pero hizo una guitarra y bajo. Estaba la guitarra del bajo arriba y la guitarra abajo. ¿Qué pasó? Que se lo compró un americano y se lo compró por tres cuerdas, que en aquella época era dinero. Y ya a partir de ahí se supo de la guitarra por el S&P que sacó la guitarra Gibson típica de Don Matthews, pero uno de seis y otro de 12 de cuerdas. Mi abuelo, sin embargo, la patente original era un bajo de cuatro cuerdas y la guitarra bajo de seis cuerdas. Y lo inventó, él? Madre mía. Y yo, no lo deja de sorprender, ¿eh? Bueno, David, después de estos años, por los joven que eres tatuando, tío, tendrás que tener un montón de anécdotas y historias y todo. Primero quiero que me digas cuál ha sido el tatuaje más difícil que has hecho. ¿A nivel de reto no, no, el, o de el, tiempo? El de tiempo, de reto, de todo una mezcla de todo un poco. De tiempo, yo me iría muchísimas horas aquí haciendo o sea, tatuajes al estilo Maorí. ¿Sí? ¿Sabes quién es de rock? Sí. Sí, ¿no? Por lo que lleva en el brazo, algo así me parece, y me tira hora, hora y hora. No me diga, tí? Sí, tí, perder más en las líneas, los rellenos. Dios, una locura. Sí, sí. ¿Y de dificultad, sí? Es que, claro, como siempre he ido avanzando, a lo mejor algo me ha parecido muy muy difícil y digo Uf, tú haces esto, yo con un miedo que no veas, lo he hecho. Y después a lo mejor he tenido otra meta, ¿sabes? Y así he ido sumando. Lo más difícil para mí realmente ha sido lo, los tatuajes a colores. Sobre todo si son caras humanas. Los tonos piel siempre se me han hecho muy difíciles. O como ya trabajamos sobre una base de piel, el darle los volúmenes y tal es bastante complejo. Y no hace mucho hice una cara de una gaycha. La que tardé un poco la verdad en hacerla y tal, pero la hice con dos cojones. Y ya ahí pues hasta ahora sin difícil. Un retrato. Ya en serio. ¿Qué hice? ese en blanco y negro. Y ya a partir de ahí dije, hostia, yo creo que ya estoy preparado para hacer de todo. En cuanto al realismo y tal. No hay miedo a nada. Ya no tengo miedo a nada. Pues ya preparado. Preparado para el combate. Y todo eso ha sido este año, ¿eh? Vaya. Sí, para mí el año más difícil, porque entre el COVID y que me he visto de estar siempre con mi hermano y mi padre aquí tatuando a estar completamente solo, y llevarlo yo todo solo a, a explayarme en los tatuajes. ¿Sabes? Y con suma en experiencia. Sí, sí. ¡Telito, telito el niño! Bueno... Cuéntanos alguna anécdota algo que a la gente le guste. ¿Tú sabes que a nuestros seguidores les gusta saber... ¿Algo, de de arraiza, nuestros artistas, ¿no? algo extraño? Arraiza, algo guapo, ¿tú sabes? Mira, te voy a contar la primera que, que me impactó, ¿vale? Sí. Eh, cuando yo empecé a tatuar, me vino un señor <risa> que era legendario Y me dijo, mira, me quiero hacer un tatuaje, tío? ¿vale? ¿Qué te quieres hacer? Y me dice, eh, me quiero hacer el sello de 100% ibérico. ¿El sello que, que se ponen los cerdos de pata negra? Pues... ¿Qué dices, tío? Con el chiquitito chiquitito todo aquí. ¿Y se lo hiciste? Sí, se ¡Por ibérico! con los cojones, eh. Ahí pues. Original, eh. Original, tío, eh. Katy. ¿Estás pa' acá, hombre? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Bien, ¿Qué tal todo? Muy bien. ¿Con tu niña chica? ¿Con mi puti? ¡Claro! claro. claro, no, Claro. El frijoles. Bre el, el caldito solo sabe hace este niño. ¿Ha visto? Este es el puti, ¿no? La partida puti. puti, la puti. Y aquí abajo está el frijoles. El frijoles. El, frijoles. el, frijoles. el, frijoles. No, el no, novio, no, sabes? Ve que no el novio. Pero veas que es un perfil más auténtico. ¿No ves a Katy la artista que tienes tú en tu casa, no? ¿Sí? Digo yo, ¿te echarán una manita para fregar, para la lavadora sí, y todo eso? Sí, es, <risa> es Escúchame, ¿cómo se vive rodeado de artistas que están todo el día inventando? ¿Qué de tú? Pues... ya ha pasado de todo, evidentemente. Ah, ¿Sí? Claro, porque Hay todos los artistas, artistas tienen su puntito. Todos, también, todos. Mí, todos. O sea, mí, su todos. puntazo? Sí. También, sí. ¿eh? ¿Y cómo lo llevas tú eso? Bien. ¿Ya te has acostumbrado? Se acostumbrado. Claro. ¿Cuántos años llevas con el Carlos tuyo? Bueno, llevo 17 años y he cumplido 51 el viernes. ¿Lo ¿51 tú? Y el Carlos cumplió 50 hace... ¿sí? Yo soy un año más vieja que el Carlos. Toma, Dios. <risa> qué bueno, qué bueno, tío. Qué bueno. Un bueno. año, ¿eh? Pero un año, ¿eh? Madre mía, madre mía. Aguantando las locuras de los artistas. ¿no? ¿Eso te va a decir? Cuéntanos alguna alguna locura de los artistas. Porque tú oh. tienes que tener, tú sí que tienes que tener anécdotas de tu marido, de tu Carlos, de tu David. Bueno, el David es más adecenta. Dicen que es más parecido a ti. Sí. Sí. Más formal, sí. digamos. Bueno, los demás también son formales, pero este es más, es más, más centradito. ¿Sí? En el ¿Sí? sentido de... Sí, es sí. De conducta, digamos. Bueno, de conducta, tan... bueno, después, si lo no tenemos que destinar no, no, no. También. Eh? Está claro. Pero Carlito y Carlos. Carlito también. Más de 100 es el padre. El ¿No me el el, el, el, el, el, sí. sí. Aunque ya con la vez está menos dólares. No está queda. más tranquilo. Se sí, va calmando, ¿no? Se va calmando. Una sí. anécdota buena del padre. Vale, anécdota ver Carlos te puede contar yo qué sé. Todo lo no está escrito. <risa> y no, no ha parado, ¿no? Hay un montón, lo que pasa es que dan miedo contarla, ¿eh? Eso es otra cosa. Bueno, suave, una suave, una suave. Cuéntanos <risa> alguna suave. <risa> <risa> <risa> ¿Suavita? ¿La contamos solita? Fiesta, las cosas, los disfraces raros que se hacían ¡Oh! Las no, películas, las películas, mi perú es sí, peliculero Peliculada y disfrazada de... Oh de vampiro por la calle, montarse los coches de los niños chicos, todo el mundo mirándolo y, y pasando de todo todo, todo, todo espontáneo, todo, es contrario, contrario, todo es, es, es, mal, eso. ¿Ha vuelto y. Él se monta su película solo. Sí, sí, sí. O sea, que tú nunca te has aburrido con él, ¿verdad, Katia? No, no, ese sí. ya que hiciera yo haberme aburrido. ¿Nunca? Que va, me han tronado, sí. los nervios, siempre. Sí. Ya, no, ya me, me he vuelto, vamos, exagerado. Sí, ¿no? Sí. Pasó tan calificada. Yo estoy muy equilibrada ya. Gracias. No, o sea, no. Después de tantos años, ¿verdad? Eh, después de tantos años, que mm. no se lleva un manicomio el ya, de de espanto? <risas> el de tanto, ya Cuando me citan de esto digo, ah, eso, eso es normal. A todo lo que para mí todo es normal en este mundo. Claro. No, ¿eh? Está curado de espanto totalmente ya. ¿eh? No, Tampoco no, nos impresionamos. Está curado de espanto. ¿eh? O sea, Saldrá. <risas> pero bueno, ha de la suya, pero no nada de cosas. ¿Entiendes? Sí. Muchas divertidas. Muchas divertidas. Eso es importante. Sí. Eso importante. De esas que te quedan y te dices, no me ropa, tío? <risa> Como tú has dicho bien antes, tu puntito. Mi punta. Dar artista. Claro, como tendré pelos. La, eh, yo tendría pelos en los cordeles, trozos de piel y eso. Y la gente, cuando vivíamos en arquitia, nos lo decían los vampiros, nos hacían miedo. Porque, claro, evidentemente, no veo un cordel con cosas de esa ¿verdad? <risa> Está claro. Dios, qué fuerte, tío. Dios, qué fuerte. un montón de cosas. Todo lo ve normal. Yo todo lo, lo que no ve normal es la gente normal, que digo, la gente más aburrida, ¿no? Claro. Es, es, es, es claro. Era lógico. Claro. Lo que pasa es que ya, pues, para mí todo lo más normal del mundo. Todo lo que ve en mi casa, digo, también también tienes cosas, muchas aficiones que son que coincides con sí. él, ¿no? Sí. Te gustan sí. las sí. leonas de miedo. Te gustan los tatuajes, te gusta, ¿no? la, la, música, la, música la música heavy música también, heavy, ¿no? ¿no? Yo escuchaba la música heavy antes de conocerla desde los 12 años ¿No me que dica? me hice heavy porque... No, no, al revés Hostia... Y tú me das cuenta de que tienes tatuado a Ozzy Ozzy, Freddie Mercury, claro... Y porque también le pasan de mí <risa> Le pasan de mí Yo Ya no había ni un espacio en ningún lugar es, no es verdad, ¿eh? para mí? Sí, ¿no? Sí. O sea, este lo no tatuado tú tatuado también me puse aquí la primera firma de mi madre, porque mi madre aprendió a escribir y a leer a los 60 oh, y tantos años. Porque el empezó oh, a trabajar desde los seis añitos, oh, antiguamente, tú pues, sabes. Claro, sí. claro. Que... Mujer... Entonces pues, digo, pues sí, mira, mira, su primera. De eso, ¿eh? Pero Acá. bueno, ¿eh? Muy bien, tío. Pero vamos, ¿qué pasa de mí? Es que no sé, es que. Es que me da el rollo de coger, y Que si después. Ahí me da respeto mi madre, de actual. No sí. sé por qué. Y mira que yo sé que lo voy a hacer bien y todo, pero me da como. Como cosillas, ¿sabes? Indama, ¿se llama eso? Indama, ¿no? <risa> no indama. Sí, pero es que lo mismo que le pasa es que le pasa el hermano y al padre. sí, sí el No el me digas, te lo juro. Sí, al qué final tú le causas sí. respeto a esta gente. ¿Está de acuerdo? Esto es... Yo la que menos me huya os iba a echar. Claro. Tira, tira. Eso está claro. Entre hacer lo perfecto y como vida hacerle daño, ¿sabes? Esto va a hacerme daño. ¿Qué daño? poner otra aguja. Yo qué sé. O me va a poner una aguja de elástico. Pero no, es natural, a mí. Bueno, pues te voy a decir una cosa, ¿eh? Te lo digo en serio. Uno de mis sueños era tatuarme esto y lo has hecho tú. Joder, tío. ¿Eh? eh es, la es un placer, él, ¿eh? Él lo conoce y sabe mi afición por 007 de siempre, ¿eh? Y esto lo has concedido tú. Muchas gracias. Alegro un montón. <risa> gracias a ti, joder. Gracias a ti. <risa> Máquina. <risa>